Bueno, hemos llegado un poco tarde porque Zamora es tan bonita que se pierde uno por los rincones, y no llega. Estamos con la Asociación Etnográfica Bajo Duero. Vamos a conocerlos. Bajo duero no significa debajo del agua, significa la parte baja del duero, la parte alta Soria, luego ya. de Burgos, Valladolid. La parte duero. más baja en España, porque resulta que al pasar la frontera lo baja. llaman Alto Duero. Para ellos hay un Alto Duero detrás de nuestro Bajo Duero. Claro, todo eso depende claro. de dónde se mire. ¿no? Claro. El que está arriba ve abajo y el que está abajo ve arriba. Bajo Duero, ¿Y se sigue bañando la gente de Zamora en el Duero. Pues creo que está prohibido bañarse no, porque. No, no, no, no, ah, este año por primera no, no, no, no, vez las sí. noticias no me llegan. Este año por primera vez puede bañarse uno en el Duero, pues nada. Luego después de las entrevistas nos vamos a bañar. Bueno, pues se agradece. Son ya años bailando, ¿no? Me preguntas a mí o al grupo. A ver, yo sí, yo llevo desde el 78, pero bueno, el grupo como tal, la asociación endográfica bajo Duero se fundó en el 80, o sea, en 1980. Tú y bueno, con ventaja ¿eh? yo con dos, dos años sí. y... dos años antes ya estaba bailando el panorama del folclore en esa época en zamora era sección femenina y otra cosa que se llamaba educación y descanso dos asociaciones que bueno que venían de, del régimen y entonces bueno pues procuraban hacer demostraciones de folclore pero era todo de cara a la, al espectáculo con coreografías y bueno, eh, en el año 80 nosotros cuando fundamos precisamente esta asociación fue porque nos dimos cuenta de que eso no era lo que la gente de los pueblos bailaba sí, era todo en montajes algo, sí. algo menos, menos o sea, para no, mirar menos, sino algo exacto. más auténtico más auténtico y entonces nos volcamos a ir a los pueblos desde el año 80 para acá, es lo que hemos hecho eh, nuestras funciones o nuestros objetivos en esta, nuestros fines en esta asociación son recuperación mantenimiento y difusión de todos los eh, aspectos de la tradición no solo baile que nos habéis visto hoy os vais a ver bailar y cantar, pero todo lo demás es decir tradición oral, eh, festejos, Sí, todo tipo de canciones, eh, historias, cuentos. cuentos tra eh, también tenemos un archivo de escritura popular. Bueno, yo te voy contando así. ¿Cuál <risa> es el orden? Por supuesto, en la Indumentaria hemos hecho trabajo de campo, tanto de canciones, baile, todo. todo. O sea, bueno, vamos pues, a un... Como es mucho, vamos a ir poco a poco. Vamos a ver un poco de música y bailes y después seguimos hablando. Carmen, entonces os he dedicado mucho a la investigación, reciclación pues sí, sí, y también desde a la, la difusión. Sí, sí, exacto. Esto que tienes aquí es un DVD, lo, el último trabajo que hemos hecho, idea de Elisa Gallego, que es una chica del grupo que no está en Zamora ahora, pero bueno, que es, pertenece al grupo, y a ella se le ocurrió, porque toca muy bien la pandereta, hacer esto, con, es, una, es un DVD didáctico, donde te... Bueno, tú los te lo estudias, ¿no? exacto, y, y aprenderás a tocar todo el repertorio de Pandereta de, que hace Bajo Duro. ¿Quién quién, quién ¿De los que a están ver, aquí? A ver, Claudia, Claudia participó, nivel? así que te lo paso, Claudia. Claudia Mateo, sí. Cuéntanos, Claudia, ¿qué podemos encontrar aquí? Pues hay una recopilación de charros y jotas... De Zamora y de Garraos, yo creo que también. De las distintas comarcas, tenemos Aliste, Villaseco, Sanabria, sí. Sayago... Es, eh, pero es solo interpretación, pero también explicáis, ¿no? enseñáis a Sí, a hacerlo. Eh, tenemos dos partes, una parte del vídeo, eh, una parte son vídeos eh, con el toque lento, para que se pueda coger y lo explicamos, y otra parte ya es eh, el toque en sí, con canción y todo. Hacer una le y demostraciones. eso es sí y en el libreto que hay eh, también hay una explicación de los ritmos más musical más académica oye muy bueno esto yo lo quiero tengo que aprender <risa> Tú además también trabajas en, un poco en esto, en la sí, escuela, ¿verdad? Sí. Yo doy aquí clase desde hace algunos años en la escuela con los niños y bueno, también estoy por distintas comarcas de, de Zamora dando clase de pandereta. ¿Por ejemplo? En aulas de Aliste y en Bermillo de Sayago. Ya me suena a mí tu cara de algo, ¿eh? Nos hemos encontrado por, sí. por el bajo alto duelo. Sí. ¿Cómo podemos conseguir este DVD? Pues contactando con nosotros por eh, la página de Facebook, por la, la página web, eh, y bueno, el teléfono y en nuestro local nos escribís y os lo podemos mandar. O venir a Zamora y preguntar. Que También. Eh, preguntando a 10 seguramente. Seguramente. Eh, claro. Oye, Pues ya sabéis, trabajo muy interesante para ser panderetera más jodero como la nieve volando va bajo el río Beberaba con mucho rumbo y se y después de haber bebido levanta el vuelo de sus pichones que se han quedado en el palomar esa palomita blanca Let's Soy no. Estamos destripando el DVD Ser Panderetera, que además está apoyado por la Diputación de Zamora. Sí. Que hay que agradecerlo, ¿no? Claro, por supuesto. Siempre todas las administraciones que apoyen a, a la cultura y a la tradición. Y tenemos además eh, fuentes 30 minutos. Mm. Esto quiere decir que tenéis la, el de la fuente original. ¿es Eso diría? es lo que se recogió hace unos años, como ha dicho Carmen al principio. Eh, se introdujo ahí, eh, que fue de lo que nosotros aprendimos. Sabiores, entonces señoras, señores de pueblos, tocando la pandereta. Eso es, eso es señoras, sobre todo, porque sobre todo había pandereteras, también había alguno panderetero, pero bueno, la mayoría en pandereteras. Y esa parte también está, o sea que serían tres partes, eh, la canción en sí, el vídeo didáctico y la parte de informantes. Muy bien, muy bonito, Oye, no es un pequeño anticipo de, de lo que podríamos encontrar dentro. vale, eh, podemos encontrar bueno, como ya os he dicho, de las cuatro comarcas eh, os voy a hacer una jota de nuez que luego la veremos también bailada que bueno, nuez generalmente pues se tocaba con el puño cerrado luego veremos que en Sanabria era, se estiraba más la mano abierta, pero bueno más o menos los ritmos, pues, eran parecidos a una J. <risa> Eso es. Las <risa> estrellitas. Entonces tú enseñas, a. bueno, vosotras sí. aquí un ritmo, por ejemplo, como ese? Pues hay jotas, está la j de, está de nuez Está la J de Villaseco. Eh, yo no me acuerdo, está... Chazos. Los charros que es muy característico de Zamora Está el ritmo de Abas De, de Robledo Bueno, jota Y Abas... Vale, no lo enseñes todo porque si no lo en Eso es. Es muy importante que haya alguien que se dedique no solo a interpretarlo sino a enseñarlo. Que luego, después, solo de ver a veces es un poco difícil. Oye, ahora el siguiente DVD para cantar. Pues aquí los tenéis. Asociación Etnográfica Bajo Doro de Zamora. Se nos ha quedado corto el programa con ellos, así que volveremos más veces porque tienen mucho que contarnos. Bueno.